el cual se llama el celador de nada. Vamos a hacer este caso en dificultad de heroica como todos los casos que lo hacemos. Aquí está. Entonces, sí, el celador de nada. Nos piden 1270 de poder. Bueno, estamos en 1278, estamos bien. El único problema que le veo aquí son es que vienen todos los campeones o sea, están los tres tipos de campeones no sé, un poco complicado porque... a ver aquí pudiera... ya tengo casi todos los mods para los campeones pero... por ejemplo pudiera llevar una espada para los campeones de sobrecarga pero lo cual... me falta desbloquear el artefacto entonces bueno... como no lo he desbloqueado Solamente voy a llevar para los dos campeones, que es imparable y barrera Aquí llevo el mod imparable Y esta naturalmente ya viene con perforación de escudo de campeones de barrera Así que, bueno vamos preparados para dos, enfrentar a dos tipos de campeones, no a tres No sabría decir por qué han puesto los tres tipos de campeones Por lo general esto lo ponen en dificultades muy altas tipo caso maestro o gran maestro ya es lo más seguro que lo pongan pero en heroico no le veo sentido la verdad bueno, al menos que vayan a dar buenas recompensas lo cual lo dudo ya que las recompensas dependen un poco de las puntuaciones que consiga, de que consigas en el ocaso y en heroico no puedes conseguir una puntuación muy alta ahí en los casos maestro y gran maestro puedes conseguir mucha más puntuación, o sea puntuaciones más altas, entonces sería entendible, pero aquí la verdad no tengo idea, este caso es un poco molesto, bueno es sencillo, esperemos nomás que no nos maten así fácilmente, Voy a cortar el audio para que ¿vale? no estén hablando así tanto y considerar más en el ocaso. Nos vemos al final del vídeo. Con lo que es el ocaso, se llama El Senador de Nada, valga la redundancia. Ya lo dije al principio del vídeo, pero espero que le haya gustado. Mm, nos mataron una vez, eso sí es verdad. Bueno, a mí más de una vez, pero digo a los tres, a los tres guardianes nos mataron una vez no más. Pero igual pudimos jugarlo bien. Nos tardamos 18 minutos, para un ya era ahí, pero, pues, demasiado, pero. No sé, es la primera vez que juego un ocaso heroico que, que tenga los tres tipos de campeones. Eso realmente me sorprendió. Estuvo difícil porque no tenía armas con que contra apostar. Digamos, o sea, tenía el imparable y la antibarrera, pero la verdad que no. La, no me faltó uno, Hubiera, hubiese puesto una guillotina para los sobrecarga. como pueden ver está este mod de aquí, para la, los campeones de sobrecarga, pero bueno no lo he desbloqueado, no sé por qué me han dado un cañón de mano caducado, de obra maestra, bueno, me sirvió para darme, o sea me dará, Esto nunca me había pasado, nunca me habían dado armas caducadas de obra maestro mucho menos. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.